Estamos iniciando, ¿sí? Bienvenidos, estamos en nuestra uh -huh. clase número 6, de la semana número 6, justamente de nuestro eh, estudio de Santiago. Hoy estamos con Isaura, que está allá desde Novolí, con Danae, con Silvina, este, con Verónica y con Mariel, que está eh, con la cámara apagada. Así que este, vamos a, a iniciar esta clase de esta manera. Voy a intentar ahora este, tomar el, el, el link de esta videollamada o de, este, de esta transmisión para eh, transmitírsela a los muchachos, a las chicas de WhatsApp para que puedan directamente hacer clic en el link y puedan estar viendo también a partir de ahí. Y... Algo, hola Mariel, ahí prendió la cámara, ¿cómo andás Mariel? ¿Cómo andás? Vecina de la punta, Mariel, igual que Vero, acá somos mayoría los de la punta en esta sala, ¿sí? Tenemos a, a Isaura desde Novolí y Daná estás en San Luis, ¿no? Sí, bueno, entonces, ah, y Silvina... de acá, de Juana y en Juana Coslai. Ah, ahí está, Adrián y Silvina desde Juana Coslay, bien, este, bien distribuida en nuestras localidades aquí de, de nuestro gran San Luis, así como nos, nos han denominado en esta, en esta etapa, ¿sí? Bueno, eh, supuestamente tengo bloqueada la página o la, la sala, es la primera vez que estamos haciendo esta transmisión eh, de esta manera, lo estamos transmitiendo a través de de esta, eh, eh, de, de, de esta eh, plataforma, desde una eh, sala de Messenger, no me salía el nombre, y aquí eh, ya arrancamos una transmisión en vivo. Lo que nos eh, posibilitará esto, desde esta sala, es que podamos tener una mejor o una más fluida comunicación que es lo que podríamos tener con Zoom. Zoom es una plataforma muy utilizada para las videollamadas, pero eh, no es nativa de Facebook. Y ahora con, con Messenger, supuestamente tendríamos que estar mejor. Vamos a probar, a ver qué es lo que sucede, porque no sabemos tampoco este, si esto realmente está funcionando eh, del todo bien, pero creemos que sí. Ahí ya estoy, ya entré a, a Facebook, ahora voy a intentar ver si este video se está transmitiendo en vivo a través de la página de Celebremos la Recuperación, que es donde habíamos promocionado. Y mientras lo estamos haciendo, me gustaría, ahí estábamos hablando este, con los participantes, con algunos de ellos, estábamos hablando de cómo les está yendo en, el, en este estudio, ¿Cómo, cómo lo están haciendo, están eh, al día, están todos en la semana 6, no lo pueden este, hacer todavía al día, porque la ventaja que tenemos con la, con la virtualidad es que podemos manejar nuestros momentos, podemos manejar nuestros tiempos. O sea, podemos estar en este momento en la, en la semana 6, pero algunos por ahí pueden estar en la semana 4, en la semana 2, en la semana 3, porque por diferentes circunstancias, recién Danae me contaba que eh, ella también está haciendo una carrera universitaria y ayer tuvo que rendir una, un parcial. Así que obviamente ella está un poquito más atrás en las semanas pero eso no le va a impedir que continúe, ¿sí? Eh, me decía Isaura que sí, que está eh, al día, y es este, para felicitarla a Isaura. ¿eh? Qué bueno que, que Isaura está al día, ¿eh? qué lindo que, que podamos estar compartiendo esto. Y ahí les, les preguntamos entonces a Silvina y Adrián, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo, cómo le está yendo en estos, en estos estudios? Eh, ¿Están yendo al día? Muy bien, Pastor. Sí, Muy bien, pastor, al día. Sí. Ah, están súper al día. Qué bueno. ¿Y cómo andas, Vero, vos? Quería... Hola. Ahí yo desaparecí de la pantalla. ¿Me escuchan? A ver. Yo te escucho perfecto. Ahí está. Yo estoy al día también, porque... porque... Eh, digamos, en esta clase es como que escucho y después, eh, dos días de la semana, me pongo a hacer la tarea y así que voy bien. Ah, entonces estás por eso, estás este, claro, estoy genial. Eh, les explico... Um, sí, sí, Adrián, a ver, contame. No, lo que quería destacar que muy bueno es el sistema que implementa quizás un montón de dudas. Ah, sí. Eh, Espérenme que acá le estoy mandando un comentario a, a, a todos los que están viendo por, por Facebook, porque este están queriendo entrar a la sala y lamentablemente no se puede. Eh, y, y voy a averiguar después a ver si se puede cambiar la configuración. Cuando empezó la transmisión en vivo, cerró este, Messenger la... Ah, ya no te deja, la, claro. No te deja más tarde. Me parece que no. Eh, así que, bueno, mil disculpas a los que están queriendo ingresar. Voy a ver si realmente esto después se puede modificar. Yo no sé si se puede modificar. A ver. Ah, acá. Creo que... Acá me dice bloquear la sala. Ayla ah, y la desbloqueo. Eh, ahí está, ahí la desbloquea la sala. Para los que quieren entrar, le vamos a admitir para que puedan entrar, así que lo pueden hacer ahí. ¿sí? El que lo quiere entrar, puede hacer. Eh, así que bueno, Vero, qué bueno que estás pudiendo tomar esta, esta clase como, una, como un backup para después ir eh, completando. ¿Sí? Eh, está muy bueno. Y bueno, yo creo que cada uno de los que estamos participando en, esta, eh, en este estudio, en, este, en esta carta, es una carta tan apasionante, eh, porque justamente en justo la clase de hoy, entramos en una de las controversias teológicas más fuertes que, que tiene esta carta. Porque esta carta, si bien no, no trata de temas este, profundamente teológicos, eh, va a tener una controversia, eh, tal, tal grado de controversia para los lectores eh, profundos de, de la Biblia Que eh, el, el, uno de los impulsores del de protestantismo, que fue Martín Lutero eh, Casi que la quería sacar del canon bíblico a Santiago por esta, por esta parte que nosotros vamos a abordar a través de esta semana, de la semana 6 ¿Sí? Confírmeme, ¿se está escuchando bien? ¿No se corta? Perfecto. Bueno, Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Si se escucha, estamos bien entonces. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla porque preparé un, un material para esta clase. Después, si quieren, se los comparto en el grupo, en el grupo de WhatsApp, para aquel que lo quiere. Preparé un material. Eh, para no estar yendo y viniendo con nuestro eh, eh, con nuestro Ishward y entonces de esa manera lo que podemos hacer es este, ya directamente eh, eh, trabajar con esta, con esta eh, modalidad. Yo les estoy compartiendo acá mi pantalla y voy aquí a donde dice apuntes semana 6, la fe muerta y la fe viva la carta de Santiago. Si ustedes están en el, en el material, en el estudio de Santiago, ahí la semana 6, dice, cada semana comenzamos nuestro estudio leyendo el libro completo de Santiago, del capítulo 1 al 5. Luego nos enfocaremos en un pasaje en particular para ver lo que quiere decir y cómo encaja en el contexto más amplio del mensaje del libro. Es recomendable leer del texto que se encuentra al final en el apéndice, porque se puede marcar bien, resaltando las palabras claves, subrayando, escribiendo sus notas. Al final de todo, si ustedes miraron el, todo el material, eh, al final de todo tenemos un texto, que es el texto de este, los cinco capítulos de Santiago. Tenemos que leer el capítulo 2, versículos 14 26, que va a ser lo de esta semana, y este, nos pide, antes de eso, ahí con un lapicito, si ustedes ven, ahí está, estoy con la manito, hace un cuadro alrededor de cada instancia de la palabra fe, con lápiz, o lapicera, o crayón, o, o fibrón, o lo que tengamos, resaltador, y las palabras rojas con un lápiz, como crayón, o lo que tengamos, verde. Entonces, yo me tomé el trabajito hoy, y copié los versículos de Santiago 2, del 14 al 26, de la Reina Valera, y ya resalté las dos palabras que nos pide, la palabra fe, y la palabra obra. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos tener en cuenta este, este tema? ¿sí? Porque justamente estos dos, estas dos palabras van a ser un poco controversiales, porque aquí Santiago va a exponer algo sobre la fe y las obras, y aparentemente, si nosotros leemos los textos aislados, eh, el apóstol Pablo también va a hablar sobre la fe y sobre las obras, y van a tener algún tipo de diferencias. Entonces, ¿qué, qué estamos diciendo con esto? Vamos a leer el texto, vamos al, al texto puro. Dice, desde el 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,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 Asimismo, también Rab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga y sígala, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y acá viene todo un tema, porque si nosotros leemos Romanos 5.1, 1, dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando leemos este, Santiago 2.24, que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, se nos abre un gran signo de pregunta, porque este, si vamos este, a Efesios 2, 8 y 9, miren lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, miramos, miramos estos dos pasajes. Miramos esto que está diciendo, por un lado, este, Santiago o Jacobo, ¿sí? el apóstol Jacobo, este, a la postre creemos hermano de Jesús, y lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Tanto en Romanos, como luego lo van a tocar también en Gálatas, en Efesios. Eh, qué, qué, qué gran problema, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, eh, cómo se balancean estos dos temas, estas dos este, grandes controversias aparentes, porque ahora vamos a empezar a desglosar un poquito el texto. ¿sí? Para algunos esto es justamente este, una, un, un problema... Eh, casi casi este, teológico, y si yo quiero aferrarme solamente a las obras, yo voy a decir, bueno, entonces mi fe no es suficiente para que yo sea salvo, y entonces necesito hacer obras. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el texto, y por eso lo vamos a ir desglosando. ¿sí? Entonces arranquemos desde el versículo 14. El versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y ahí comienza justamente esta, esta pequeña este, discusión o aclaración de estos dos temas. Eh, dice, este, el, el versículo clave que vamos a, a, a memorizar en esta semana es, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Y el versículo 14, vamos a destacar la palabra, Aprovechará, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Y esa palabra en griego, en griego, perdón, es ófelos, de ofelo, de amontonar, de acumular o de beneficiar, de ganancia, justamente aprovechar. O sea, qué ganancia, eh, qué este, acumulación de, de bendiciones, ¿eh? va a, a, a tener el que dice que tiene fe. Y ahí vamos con la segunda palabra que va a ser fe, y que va a ser este, justamente clave en todo este pasaje. Fe, en griego es pistis, persuasión, credibilidad, convicción moral, ¿sí? de verdad, de religión, de la veracidad de Dios. Pistis, ¿sí? confianza en Cristo para salvación absolutamente con constancia en tal profesión. Entonces, por extensión, el sistema de verdad religiosa, nuestro evangelio en sí mismo, es fe. ¿sí? Credibilidad, fidelidad, ¿eh? gracia. Esto es fe. Entonces, dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, o sea, toda esta confianza, y no tiene obras? Acá viene lo... Este, eh, interesante de todo este pasaje Aquí el pasaje Está de alguna manera eh, Hablando sobre el que Solamente profesa O sea que solamente el que lo dice El que lo expresa verbalmente Y su fe es una fe verbal No es una fe de, este, eh, de vida Sino que es una fe eh, de expresión Es una, una fe de, de una convicción dialéctica entonces yo hablo y digo que tengo fe, y eso está fantástico, porque es muy bueno hablarlo, decirlo. Pero lo que está eh, sopesando, lo que está este, balanceando aquí eh, Jacobo o Santiago, es justamente cuando esa, esa dialéctica no tiene correlación, no tiene este, unión, no tiene este, simbiosis con... Las obras, y la palabra obras, que nosotros la vamos a estar acá desglosando, en griego es ergón, ¿eh? de ergo, trabajar, laborar, con fuerza, ocupación, ¿sí? acción, hacer, hecho. O sea, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué me va a aprovechar? Si digo que tengo fe y no lo demuestro. Y acá viene otra, otra gran pregunta, ¿podrá la fe... Salvarle, y yo este, busqué la palabra justamente de salvarle, es soso, ¿eh? de seguridad, de liberación, de protección, ¿sí? de misericordia. Esto tiene que ver con soso, o con el salvarle que ocupa aquí el apóstol este, eh, Jacobo o Santiago. ¿sí? De sanar, de sano. ¿Podrá esa... Pero no, no está hablando de la fe en Jesucristo, sino está hablando de la fe dialéctica. Está hablando de la fe hablada, de la este, eh, expresión verbal de la fe. Dice, ¿podrá esa expresión verbal de la fe salvarla, salvarlo? ¿Sí? ¿Podrá eso? ¿Eh? Esto, esto es fundamental porque no está hablando de la fe en Jesucristo para que yo pueda tener entrada a este, la vida eterna, sino que está hablando de mi profesión, o sea, de lo que yo profeso, de lo que yo digo, de lo que yo hablo, de lo que mi discurso dialéctico dice. Y por eso a mí me gustaría profundizar en este tema. Porque, ¿qué te parece si pensamos un ratito? Decime vos... Si te pasa, si te pasó, que tenés este, algún, algún caso de alguien que conoces, que habla muy bonito, pero que no es consecuente con sus obras. No, no, no te pido que me des nombres, porque por ahí es la persona que este, eh, miramos todos los días al espejo cuando nos lavamos la cara, ¿no? pero vamos a, a, a pensar en esta persona, ¿sí? En esa persona que nosotros decimos, identificamos. ¿sí? Porque eh, está tan bueno que nosotros podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero lo interesante no es solamente hablar, sino demostrar con qué, con obras, con acciones, que Él También, no. es vivo, ¿sí? que Él es eficaz. Bienvenida Ruth, este que está por allí, que la estoy viendo aquí. Eh, ¿Querías decir algo, querías aportar algo, Silvina? No, no, con hechos eh, solamente. Dije con obras o con hechos. Que Jesús ponía todo el tiempo de ejemplo a, a los fariseos, que en realidad hablaban, todo el tiempo, y por eso eh, leímos en un ejercicio de esta semana que el ejemplo del buen samaritano. En realidad todos tenían fe, pero uno solo se, se acordó de hacer misericordia por el que estaba tirado. Y bueno, en, en todos lados, en, eh, en todas partes se cuecenaban, ¿no? Que vemos gente que por ahí sabe de la palabra y conoce, pero, pero cero obras. Claro, y si nosotros, por eso este, cuando sopesamos, ¿no? Cuando miramos, cuando hablamos de la contextualidad, recuerden que esto es un poco lo, el objetivo de este estudio, que nosotros lo miremos en la parte contextual de toda la carta. Si nosotros venimos hablando de que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿se acuerdan la semana pasada? Este era justamente este, el, el objetivo, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio. Acá estamos hablando de la misericordia en acción. La, la misericordia, el, el, el querer, las obras en acción. O sea, la dicotomía de lo que recién nos este, eh, iluminaba o nos ilustraba un poco mejor este, Vero, de eh, el hablar, el de ser como los fariseos que conocían muchísimo de eh, la escritura del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían como revelación hasta ese momento, lo conocían muy bien, discutían, inclusive tenían todos sus estudios este, para poder eh, llegar a, a conclusiones este, muy, muy profundas, pero eso directamente no, no tenía consecuencia con este, lo que estaban pasando sus, eh, sus más allegados, sus próximos o sus prójimos. Y esto fue un poco lo que Jesús enseñó en esa parábola del samaritano, que terminó siendo el único que este, no tenía una formación teológica, pero que en definitiva mostró misericordia, mostró amor, mostró gracia en acción frente a una persona que estaba necesitando de una ayuda inmediata, de una ayuda en el momento. No necesitaba una, una ayuda inmediata futura, ni una ayuda este, este, en, en, en el correr de su vida. Necesitaba allí. Entonces, este es el punto de la diferencia entre la dialéctica de fe, la dialéctica de profesión de este, religiosidad, y la acción. O sea, cuando está hablando acá la fe y las obras, no está hablando de la fe para salvación, sino la fe para poder creer en que Jesucristo realmente transforma mi vida y esa transformación se ve en mis obras. Pero sigamos, ¿sí? Ahí voy a seguir compartiendo la pantalla, eh, porque la verdad que aquí vamos a nuestro, eh, a nuestro apunte. Yo me lo bajé al apunte para tenerlo mucho más rápido. El versículo 15... Es un poco más claro todavía, y ahí va a abordar este, este tema un poquito más este, profundamente. Dice, ¿y si un hermano o una hermana están desnudos? ¿sí? Mirá, mira qué interesante. ¿eh? Y ahí aprovecha la, la palabra de ¿sí? ¿Qué es desnudos? Es gumnos, ¿eh? que es este, literalmente o figurativamente despojado, desnudo. Entonces dice, el versículo 15 me dice a mí. Si un hermano una, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿sí? ahí busqué el, esta, estas este, dos palabras, necesidad por un lado, que es leipo, ¿eh? que intransitivamente o, o pasivamente es eh, fallar o estar ausente, falta. ¿eh? Yo estoy viendo que mi hermano, está necesitando ropa, está necesitando este, alimentación, a... y lo está necesitando como estaba necesitando el, el, el, el asaltado, esa persona que fue abordado por los ladrones, ¿eh? esa persona que se queda sin nada, como este, lo vio, lo vio este, el, el, el escriba, lo vio el sacerdote, y lo terminó ayudando el samaritano, ¿no? Entonces, está ahí, desnudo, está con necesidad, y dice al final del versículo 15, con necesidad del mantenimiento de cada día, ¿sí? Mantenimiento, ¿eh? otra palabra. ¿Qué es mantenimiento? Es trofevde, que es nutrimiento, por implicación, el salario, el mantenimiento, el alimento, el comer, la comida, el sustento. Y, y ahora, ni veamos la pertinencia o la... Ubicuidad de este pasaje para nuestros días de hoy. Vos Fíjate que estamos pasando en nuestra Argentina y precisamente aquí en San Luis, ahora en Villa Mercedes, estamos en una fase nuevamente restrictiva para poder manejarnos libremente y muchos de nuestros hermanos, muchos, están teniendo esta misma necesidad del mantenimiento de cada día. Cada día es efémeros. Eh, por un día, diurno, están necesitando mantenimiento hoy. Hoy no tienen para comer. Hoy no tienen para vestirse. Hoy, es hoy. Porque no pueden salir, porque no pueden hacer las changas, porque no pueden trabajar de lo que trabajaban, los que trabajaban este, ayudando en diferentes tareas del hogar, o tareas de, de construcción, o diferentes oficios, hoy no pueden hacerlo porque no lo está permitiendo nuestra, nuestro estado, nuestro estatus, sanitario, no lo está permitiendo, y esta persona lamentablemente está viviendo con una necesidad este, urgente, una necesidad de ahora, de ya. ¿Y qué podemos hacer frente a esta necesidad? Nos dice el versículo 15, que estábamos recién leyendo, dice, nuevamente repito, y si un hermano o una hermana, y me, me encanta porque acá, fíjense que este, está hablando tanto del el masculino y la femenina como para que nadie se sienta excluido, ¿no? Están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. El versículo 16 dice, Y si alguno de vosotros les dice, que esta es justamente la palabra, ¿no? Les dice, les este, declara, ¿eh? este, hoy tenemos... Eh, mucha, eh, mucha más apertura hacia la palabra profética, ¿no? Le profetiza, le da una palabra de fe, ¿sí? Que esto no es lo malo, ¿eh? Ojo, aquí Santiago no está reprochando esto, sino que va a reprochar otra cosa. Le dice, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, ¿sí? Calentaos y saciados. Y vamos a, a ir a esta palabra de fe que está declarando un hermano, ¿sí? O una hermana, que tiene este, autoridad en Dios para decirlo. Y esto no es lo malo, vuelvo a repetir, aquí muchas veces nosotros malinterpretamos también la palabra de Dios por este, no entender el contexto. Les dice id, ¿eh? Jupago, que quiere decir, este, conducite, llévate, ¿eh? retirate, ¿eh? literalmente anda, eh, quitate de, de acá, pero... Les dice ir, no con una con una mala intención, sino que les dice anda en paz. ¿sí? Andá en paz. Andá con este, la bendición del Señor. Y después dice: calentaos. ¿eh? Calentaos. Está muy bueno eso, ¿no? Este, Necesitas eso, paz. Paz es eirene, probablemente de un verbo primario eiro, unir. Y paz, literalmente o figurativamente, prosperidad, ¿sí? O sea, andar en paz, andar lleno de la bendición de Dios, andar en este, la abundante, sobreabundante gracia de Dios. Y está bueno, y le dice, calentaos, ¿sí? Es ser maíno, ¿eh? calentaos, saciaos, tazo ¿sí? Date un atracón de la paz de Dios, de la bendición de Dios, ¿eh? Y yo hasta ahí creo que está buenísimo, porque yo puedo ver a mi hermano que está necesitando de, este, una inyección de fe, porque está en necesidad, y lo primero que vamos a hacer es orar por él y le vamos a dar una palabra de fe, porque esto es lo que está diciendo, ¿sí? Ahora, hay un pero, y lo que aquí va a dar la, la, este, la, la negativa de que si nos quedamos solamente con eso, dice, pero... No les dais. Ahí viene el punto. O sea, le das la palabra, orás por él, profetizás, declarás de su vida de que Dios va a bendecir, de que Dios va a, abrir, va a abrir puertas, y está muy bueno. Ahora, te quedaste solamente en esto. Y no les dais, dice el versículo 16. Y es justamente la palabra dais, aquí es dídome, o sea, dar una implicación literal, figurativamente, de conceder, de dejar, ¿sí? de entregar, ¿sí? de ofrecer, de permitir, de producir, de repartir, de tener misericordia, ¿sí? No les dais, dice el versículo 16, y me gusta lo que, como dice este, ahí la, la frase, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿sí? necesarias para el cuerpo, ¿eh? necesarias ¿sí? epitei, ¿sí? que es este, utilizable, un requisito necesario, ¿sí? para el cuerpo, dice el versículo 16. ¿sí? ¿De qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve tu palabra profética? ¿De qué sirve tu comunión con Dios que debe ser fabulosa? ¿De qué sirve tu oración que yo no estoy este, criticando tu, tu tiempo de oración? ¿De qué sirve tu este, palabra profética que no la estoy criticando? O sea, en, en definitiva eso no es lo criticable, sino que no tiene efecto porque no tiene aprovechamiento. Aprovecha, dice, ofelos, ¿sí? De ganancia, de aprovechar. No tiene aprovechamiento. Entonces, yo puedo ser un, un gran orador, puedo ser un, un gran este, eh, creyente de Dios, yo puedo tener mucha... Este, much, mucha gracia de, del Espíritu Santo y puedo estar muy lleno de su presencia y eso no es nada malo y puedo dar palabra y eso no es nada malo, al contrario lo necesitamos, necesitamos que mujeres, que varones llenos del Espíritu estén dando palabra del Señor, eso no es lo que está este, diciendo que está mal aquí Santiago, lo que está diciendo es que no alcanza cuando yo estoy viendo la necesidad yo estoy viendo la necesidad y no alcanza con la oración solamente. No alcanza, por eso dice el versículo 17 y ahí viene justamente el contexto. Así que así también, perdón, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. O sea, te está diciendo aquí, la fe, esa pistis, si no tiene obras es Muerta. Y me, me encantó este, vir, ver la palabra muerta en el original, en griego, es necros, de justamente necus, de cadáver, de muerto, literalmente o figurativamente como sustantivo, ¿sí? Necros. Viste que este, lo, eh, necros justamente está asociado, ¿eh? la, lo necro, la, la, la anteposición necro para nosotros tiene que ver con este, eh, muerte. Entonces. Eh, Fíjense qué tremendo es que tu fe ahí no tiene sentido. Mi fe no tiene sentido cuando mi dialéctica no va acompañada de una acción en el momento de necesidad. Porque acá estamos hablando justamente del momento de necesidad. ¿eh? Está muy bueno lo que está diciendo ahí. No les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y entonces el versículo 18 aún me pone más profundamente en este tema. Me dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Acá vuelvo a repetir, no está hablando de la fe de salvación, sino que está hablando de la, del postulado de fe desde las palabras, desde la creencia. Entonces, yo me puedo, puedo darte toda una cátedra de lo que significa la fe, y el otro me va a decir, perfecto, mira, entiendo lo que me estás diciendo, nada más que me gustaría verlo en práctica. ¿sí? Porque yo en práctica este, creo mucho más en Dios que vos. ¿Y cómo vas a decir esto? Y sí, porque mira, yo hago esto, esto, esto, esto y esto, y yo te estoy mostrando cómo creo en Dios con lo que estoy haciendo. Mostrame vos cómo crees en Dios con lo que vos haces. Y esto es un, este, un casi un cachetazo para todos los que, eh, de alguna manera, hablamos de Dios y realmente necesitamos, vos y yo, mostrar nuestra fe con lo que hacemos. Porque no nos podemos quedar solamente con eso. Y viene bien, o es pertinente, porque no me van a decir ustedes este, acá los que tengo en la sala, y seguramente que por ahí alguno estará comentando eh, por Facebook, todavía no, no lo puedo ver, después lo voy a, a responder, pero seguramente me van a estar diciendo sí, este, eh, yo estoy pasando necesidad, o sí conozco mi vecino, conozco mi hermano, conozco mi pariente, conozco conocidos, conocidas, que están pasando necesidad, hay varias familias de nuestra iglesia que están pasando necesidad, y nosotros... Este, queremos llegar en este tiempo a, a esos hogares porque es necesario en este momento, ¿sí? Probablemente después que se abran este, las, las posibilidades van a poder conseguir su sustento, pero en este momento, hoy, estos días, estas semanas, necesitan, porque no hay otra manera, no hay otro sustento. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, vamos a orar, vamos a declarar la palabra de fe, vamos a decir el Señor, ¿sí? Eh, ahí Vero quiere compartir Vero, sí que a mí también me parece que esa fe que no tiene que ver con la salvación tiene que ver con esto de ayudar al otro eh, sin que me sobre y sin que, que piense que yo me voy a quedar me va a faltar, porque en realidad ahí está la fe, porque yo doy generosamente cubriendo la, la necesidad del otro el Señor se va a ocupar de mi profesión y a mí me ha pasado mucho por ahí uno eh, voy al supermercado y, y yo tenía tanto dinero para llegar hasta fin de mes pero voy porque alguien necesita y gasto ese dinero y, eh, yo cuando lo hago me despreocupo porque sé que Dios jamás me hace falta que de algún lado él siempre provee y eso también tiene que ver con la fe de que cuando la palabra dice que es mejor dar que recibir y cuando yo doy me ah. ocupa de lo que yo necesito bueno, está muy bueno lo que estás diciendo, porque es más allá de mi posibilidad, o sea, no es que, que doy de lo que no voy a usar, sino doy de lo que Dios dio y sigo creyendo de que mañana Dios va a seguir proveyendo. Y entonces doy, y sigo creyendo que Dios va a seguir proveyendo, porque en definitiva Dios sigue proveyendo. Dios lo sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo. Este es el momento que nosotros como congregación, como hermanos, como iglesia, este, nos está costando, eh, aquellos que no tenemos los permisos para, trans, para transitar, nos está costando ir todos los días. Pero eh, qué bueno que si vos sos iglesia, si vos sos hija, hijo de Dios, y si, si vos estás... Este, eh, Teniendo tu fe en acción. ¡Hola, Dixon! Mirá, ahí entró Dixon aquí a la sala. ¿Cómo andás? Este, si vos tenés esa, esa fe, esa fe de, de, de creerle al Señor, de que vos puedas eh, dos o tres cositas acercar a tu hermana, a tu hermano, a, principalmente a los que están necesitando, y digas, mirá, este, te estoy proveyendo, ¿sí? Pude una cajita de té, pude una una bolsa de, este, de fideos, pude un, un, un poco de harina, este, lo que tengo. Te comparto porque sé que Dios me eh, está moviendo a que te esté dando, ¿sí? y, y sé que esto va a ser de bendición. ¿eh? Hay eh, toda una, una, una bendición de parte de Dios, como decía recién Vero, en el dar. Porque dice que es mejor dar... Que recibir hay una bendición en el campo. y yo creo que a esto está apuntando santiago cuando santiago está hablando de la dicotomía entre la fe y las obras está hablando de este tipo de casos está hablando de aquel que habla de fe aquel que profesa creer en dios pero sus este, obras no son de, de fe ¿sí? sus obras no son de este, creer en dios Ahí se unió Marta también, hola Marta, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Qué lindo que podamos ver por aquí en esta sala, ¿sí? Qué bueno, qué lindo. Bueno, seguimos eh, compartiendo la pantalla ¿eh? y sigamos con los versículos que nos quedan y ya vamos este, terminando, ¿sí? Este, los versículos, eh, llegamos al versículo este, 16 y al versículo 17. El versículo 17, como dijimos recién, Va a ser nuestro texto clave. ¿sí? El 18 este, hablaba recién de lo que habíamos dicho, eh, pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Del 19 al ¿cuál, ¿Cuál es el versículo de la semana? El 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Ese es el versículo clave. Este, del 18 hasta el, bueno, hasta el 26, nos eh, va hablando justamente del de mismo tema. El 18 recién lo compartimos, el 19, si me gusta, dice, tú crees que Dios es uno, en haces, también los demonios creen y tiemblan. Es muy interesante este versículo, ¿sí? porque me está diciendo, mira el, el, el arco celestial... Este, aquellos que están con Dios y aquellos que están con Satanás creen porque este, fueron creados justamente por Dios dice, y creen y tiemblan ahora, eso no los hace de que sean salvos, y está muy muy bueno lo que me está diciendo si ¿Sí? tú crees que Dios es uno bárbaro, está perfecto los demonios también creen, eh ojo ahora, el 20 me pregunta ¿no quiere saber, hombre hermano que la especie nombra obra es muerta? y acá me da este, algunos ejemplos. Desde el 21 en adelante me habla de Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. El 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí. Vamos a hablar un poquito de, de estos versos ¿Por qué? Porque acá, algunos dicen bueno, perfectamente, Mira, este, La salvación no es solamente por fe Sino también es por obra Ahora, esto no es del todo cierto ¿Por qué no es del todo cierto? Porque evidentemente Lo que me está diciendo aquí Es que primero habrá creyó yo Que primero fue la fe Y obviamente las obras mostraron su fe, esto es lo que está diciendo Santiago, Santiago Jacobo, está diciendo: fue la fe, pero sus obras mostraban la fe, mostraban lo que él estaba haciendo. O sea, no es solamente creer y no hacer más nada, dormirme, quedarme este, quieto, quedarme pasivo, porque el punto aquí tiene que ver no con la creencia en sí, sino con la pasividad de no hacer nada. Génesis. ¿sí? 15, del 4 al 6 acá yo lo voy a buscar en mi celular porque lo tengo un poquito más, este, eh, más libre de, de, de tantos programas ¿sí? Génesis 15 eh, del 4 al 6 dice lo siguiente hay que hacerlos. Te dará. un hijo tú. Era el que te dará. Lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y las cosas. Y le dijo: Así será tu Y le fue contado. Entonces, ¿qué significa acá? La fe de Abraham fue justamente creerle a Dios. Esa fue la fe de Abraham. Ahora, Abraham se quedó no solamente con creerle a Dios o sus obras, después fueron mostrando que su fe era creer realidad. Y eso es lo que está escrito. Que Abraham fue justificado por lo que hizo, pero justificado por lo que hizo en fe. ¿Sí? dice Romanes 4, del 1 al 5, y nos habla justamente del mismo tema este, eh, Pablo, que lo vamos a leer, yo los leo también aquí desde el celular, Romanos 4, del 1 al 5. Miren lo que dice. El ejemplo, eh, perdón, ¿qué pues diremos? ¿Que a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si habrá justificado por las obras, puede es, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, pero a qué obra no se le cuenta el salario, sino como gracia, sino. ¿Qué significa esto? Que primero fue la fe, y luego Abraham hizo obras de, de, de justicia. Entonces, la justificación que está hablando aquí, en definitiva termina siendo de fe, pero apunta al lado por lo que Abraham hizo. O sea, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque muchos dicen, no, la, no alcanza solamente con la fe. Hay que hacer obras, y eso es verdad. Porque es verdad, justamente, sin fe es imposible agradar a Dios, pero también... Creo que ahí lo que nos está este, dando a entender el, es que el Señor justamente... ¿no? Hola pastor, hola, ¿Está no? hola, hola, hola. Hola. Hola. Hola. Ahora se escucha. Se está cortando. Ahora sí. Ahora me entiendo? Se estaba cortando. Se corta, ah, se, que... se corta un poco. Sí, se corta un poco el... Es como que alguien estaba hablando. Se escucha, se escucha sí. entrecortado. Háblate, pastor. Háblate, solo. Pastor. Hola. Es la, es la, va, acá es la señal de internet Hola, hola no, Se corta o sea, Acá, ¿Por acá te, es la señal de solo. internet Sí, hable eh, Bueno